¡Hola a todos! ¡Hola Bienvenido a todos! A un nuevo vídeo de Jaime y Alejandro. Esto es la lista de avanzado. ¿Y qué vamos a ver hoy, Jaime? Pues hoy vamos a ver el nuevo estilo de Escolarium, el estilo infantil. ¡Genial! Primero vas a explicar cómo activarlo, ¿verdad? Sí, primero lo voy a explicar cómo, cómo, cómo se activaría el estilo infantil uh -huh. en uno de nuestros libros y luego crearemos dos actividades. ¡Genial! Pues empezamos. Bueno, para ello entramos en un libro, y ya sabéis que para activar el modo de edición le tenéis que dar al lápiz. Le daríamos al lápiz aquí arriba, modo de edición. Y posteriormente le daríamos a añadir actividad. Le daríamos a añadir actividad dentro de un tema que hayamos creado. Pondríamos el nombre, ya sabéis que tenéis que rellenar los campos. Yo en este caso voy a poner infantil y aquí abajo tendríamos que cambiar al estilo infantil, ya sabéis que cuando le deis a estilo tenéis cuatro estilos diferentes, el basic, el fancy, el infantil y el model, pues le daríamos a infantil, este estilo tan esperado, cuando lo tengamos le damos ok y se abrirá la primera página de nuestra actividad en estilo infantil. Uh -huh. ¿Vale? hay visto los cambios que hay en el fondo? Pues... Sí, veo que hay un fondo así animado, muy sí. infantil, la barra es color naranja, ¿verdad? Ha cambiado. Eso es. Y lo más importante es la tipografía, ¿verdad? Que nos recuerda los cuadernillos rubios de pequeño eh, que usamos para empezar a escribir. La tipografía es tipo escolar, letra escolar. Bien. Fijaros que es muy chula. Saldría todo letra escolar. Vale. sale en gris, lo podéis cambiar de color, ¿eh? sí, es ni aquí para cambiar por defecto, y ponerlo ¿no? al negro, sí, y lo podéis poner el tamaño que queráis, si lo queréis más grande, más grande. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, vamos a crear, ¿no? Nos has dicho, nos va a enseñar un par de actividades para para vale. a infantil, a ver sí. qué tal. Pues miren, fijaros que la primera actividad, la primera página de nuestra actividad siempre es de tipo contenido, la primera transparencia. Por defecto, el tipo de contenido, y a partir de la segunda ya podríamos crear las actividades interactivas. Para ello, le doy a nueva transparencia y voy a crear, se me ocurre, una autovaluable de, de relacionar. Voy a crear una autovaluable de relacionar y en esta se me ocurre que podemos relacionar eh, un animal y en un lado de una fotografía de un animal y en el otro lado donde vive ese animal. Una manera así como de, de hacer una actividad, pero debe estar jugando, ¿no? Eso es. Fijaros, aquí en la pareja le daríamos clic aquí al final de la barra y subiríamos el animal. Le daríamos a insertar imagen, la subiríamos desde el ordenador, la tenemos descargada, nuestra imagen sin copyright si y subiríamos un león lo haría más pequeño, ya sabéis que para hacerle más pequeño es en la esquina, inferior, derecha, lo arrastramos y le hacemos más pequeño, le damos a aceptar y en este lado vamos a poner donde vive este animal, otra fotografía, Genial. Le aquí, nosotros concretamente estamos enfocando a imagen con imagen, pero esta actividad te permite palabra con palabra, palabra imagen, eh, imagen con audio, dependiendo de lo que queramos enfocar y el nivel que estemos. En este caso hemos pensado que es infantil, que aún no sabe leer, por eso son dos imágenes, ¿verdad? Ya Mira, en este lado he puesto una sabana, y ahora voy a insertar otro animal. Le doy aquí, a insertar imagen, voy a subir, a subir, y voy a subir, por ejemplo, unos camellos que tengo por ahí. Camellos, los hago más pequeños. Estamos diciendo que este estilo es para infantil, pero lo podemos utilizar también perfectamente para la primaria. ¿eh? Le damos a aceptar y en este lado os pondremos el desierto. Subir, subir y aquí tengo una imagen de un desierto, ponemos esta segunda pareja, ya sabéis que la tenéis que hacer ordenadamente. Y en esta última pues vamos a poner algo muy extremeño que tengo por aquí, que son los cerdos. <risa> tenemos aquí un cerdo. ¿Y dónde viven estos cerdos? Pues en la dehesa. voy a subir en este lado una imagen de una dehesa extremeña. Aquí lo tenemos. Le damos a aceptar y ya tendríamos relacionadas estas tres parejas. Vamos a ver cómo queda. Para ello no olvidéis de darle a guardar uh -huh. y cerramos el modillo. Perfecto. Fijaros, aquí le damos al león, la sabana, les, eh, los camellos con el desierto y el cerdito con la dehesa. automáticamente no a corregir. Perfecto, yo creo que es bastante claro que te permite bastantes opciones, tanto para infantil como primaria, incluso secundaria, si lo quisieras. Eh, ¿Qué actividad vamos a hacer ahora, Jairo? Pues ahora se me ocurre una evaluable por el docente de dibujo. Que le gusta tanto a los, a los niños. Para ello le damos al modo edición y la siguiente transparencia va a ser esta actividad evaluable por el docente de dibujo. Les damos nueva transparencia, evaluable por el docente y aquí la tenemos. Dibujo. Hacemos clic y fijaros, tenemos tres opciones y una de ellas es imagen al fondo. Subo una imagen para que el alumno dibuje sobre ella. Se me ocurre, yo tengo por ahí una actividad en la que, son, que hay unos dados y tienen que dibujar el número que indica, uh -huh. hacerle un círculo. Bueno, para ello, le voy a poner como imagen al fondo, le voy a subir primeramente, le voy a elegir a imagen, a subir a subir y aquí tengo la imagen de los dados. Le voy a guardar, cierra el modo edición y fijar cómo quedaría esta actividad. Súper sencillo. Rodea el número que corresponde a la cantidad de puntos. ¿Vale? Puedo elegir el grosor, lo voy a hacer más pequeñito, el grosor 5 para dibujarlo. Y elijo un color, el rojo. Pues aquí me indica un 2. Pues, rodeo. Aquí me indica un 1, os rodeo el 1 y así con todos los dados. Si no hemos confundido, ya sabéis que a los señores tenéis que decir que tienen aquí el icono de borrar. Darían clic a borrar y borrarían el número. Borrarían el, el círculo. ¿Vale? Pues esto sería así. Genial ahí bien? Pues nada, eh, esperemos que apliquen tanto el estilo como las opciones de actividades que, que le acabas de enseñar. Y nada, le empezamos al siguiente vídeo que vamos a hablar un poco de cómo encontrar recursos. ¿Vale? Eso es. Así que nada, ya sabéis, suscribiros y muchas gracias por seguirnos. Hasta otra, gracias.